Hola qué tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes En el canal OZ Producciones no nos quedamos atrás También aprendemos a cocinar Y en esta oportunidad vamos a hacer un sancocho vallecaucano trifásico Pollo, cerdo y res Así pues que manos a la obra Tenemos el pollo inicialmente, le vamos a quitar la piel Aquí en este caso hemos comprado dos eh, cuadritos que llaman Y le quitamos la piel Y luego vamos con el cerdo y... La costilla de, de res. Porque va a quedar deliciosa. Aquí como lo ven ya le quitamos la piel al pollo. Y bueno, lo dejamos aquí. Porque le vamos a echar un poquito de ajo a todas las tres carnes. Ya hemos picado también un poco de carne de, de cerdo. Y vamos a también a aplicarle costilla de, de res. Previamente ya hemos puesto en esta olla. Antes de hacer los preparativos de la carne, ya hemos puesto en esta olla eh, yuca y papa. Vamos a, a cocinarla hasta que hierva bien y que hablan de la yuca. Aquí le aplicamos un poco de ajo, ¿vale? Para que nos dé un buen saborcito, para que quede bien sabroso, bien rico. Ponemos agua a hervir en otra olla, para luego aventarle la res, el cerdo y el pollo. Bueno, ya hirvió el agua con las papas y la yuca. Y aquí ya hirvió esta agua. Le vamos a aventar la carne. Ya está debidamente adobada con, con ajito. Bueno, también le eché un poquito de sal, ¿no? Y aquí tenemos el plátano, lo partimos a la mitad, la mitad lo vamos a astillar y se lo vamos a aventar ya cuando esté eh, cocinándose. Y la otra mitad la vamos a rayar. y ya tenemos aquí tomate, cebolla, tengo un poquito de, de color y ajo para, la, para el guiso, va a quedar sabroso. Este lo vamos a rayar inmediatamente. El resto del plátano lo vamos a astillar y lo vamos a juntar junto con el rayado porque cuando hierva todo va ya a la olla. Nos disponemos a hacer el guiso, vamos a rayar cebolla y tomate. Le vamos a aplicar un poquito de, de color y también un poquito de, un poquito de ajo y un poquitico de sal. ¿Listo? Entonces va a quedar el guiso ahí y luego lo ponemos a sofreír. Ya tenemos acá... Seguir viendo todavía la, las tres carnes. Le quitamos el agua a la papa y la, y la yuca. Y lo que vamos a hacer a continuación es poner, por supuesto, la yuca y la papa dentro del recipiente donde tenemos el, las carnes, ¿vale? revolvemos después de haber eh, puesto el, la yuca y la papa aquí dentro de la olla donde está el trifásico revolvemos y como diría juanita mi mamá probamos la sal le falta un poquito pero como viene también los la cebolla eh, el, el guiso entonces eso le da un toque de, de, sal, de, de sal al, al alimento Bueno y aquí vamos a preparar el guiso, vamos a dejarlo sofreír, para luego aventárselo allá. Ya el cerdo, la res y el pollo ya están blandos, igual que la yuca y, y la papa, entonces Vamos a aplicarle el plátano, tanto el astillado como el rallado Me quedé, fue corto de olla porque quedó muy pequeña. <risa> invitados todos, ¿no? Naturalmente, todos invitados a tomar sancocho. Aquí es parte del canal OZ Producciones. Apenas tengamos ya el guiso listo, se lo ponemos a la olla con todos los elementos. Listo, después de que le aventé la yuca, la papa, el guiso, dejo pasar unos 10, 12, 13 minuticos, para que sobre todo termine de ablandar el plátano. Y ya, quedó listo. Aquí estoy tomando caldito de, de este sancochito tan sabroso. Muchas gracias. Así se prepara el sancocho a la OZ Producciones. Gracias. <risa> y listos amigos. Aquí estamos entonces listos para almorzar el sancocho. Así pues que un abrazo para todos. Y eso es muy fácil hacerlo. Es simplemente ponerle un toque de cariño, de amor y todo sale bien. Un abrazo hasta pronto. Suscríbase al canal. Muy amables.